Fiscalía citó a nuestro cliente, a Eric Ten, como bien se le conoce. Nosotros eh, levantamos acta en Fiscalía diciendo que no podíamos dar, eh, prestar un testimonio eh, relacionado a eso, porque ya había un caso, de hecho lo hay, en la primera Cámara Penal. Entonces, no queríamos hablar algo en Fiscalía que entorpeciera el proceso que se está llevando. Ya si Fiscalía quería, quiere intervenir, porque aunque ellos digan que no es el mismo hecho, que es algo individual, al final es de lo mismo, porque es por esa difamación. Entonces, fiscalía lo que tenía que hacer, yo le dije que intervenir directamente en el proceso, que también el procedimiento penal se lo permite. Eso es una acción privada por difamación e injuria, simplemente. Entonces, esa es la única calificación jurídica que se le puede dar. Entonces, ya... El tribunal va a valorar los medios de prueba, tiene que excluir algunos medios, en su momento nosotros vamos a hablar de eso en el tribunal.